Buenas tardes con todos, bienvenidos a este segundo taller Cómo postular al programa de apoyo a la internacionalización PAI una iniciativa del Minsetur operada por Proinnovate La sesión de hoy la vamos a dedicar a explicar el paso a paso a seguir para un correcto llenado del formulario de postulación en el sistema en línea de Proinnovate Recuerden que este 19 de mayo a la una de la tarde cierran las postulaciones a las dos modalidades de cofinanciamiento que ofrece el PAI a mi pymes y emprendimientos que buscan iniciar o consolidarse en el rubro de la exportación. En... Nos acompaña Sandra Arauco, ejecutiva de la unidad de monitoreo eh, de Proinnovate, quien va a explicar eh, detalladamente la información que va en cada campo del formulario. Buenas tardes, Sandra, bienvenida. Buenas tardes, Vanessa, muchas gracias. Entonces, ¿ya vamos a empezar o todavía esperamos? Sí, podemos empezar y quiero este, igual eh, dar la invitación y la invitación también para que desde ya nos dejen sus consultas, eh, tanto en el chat del Zoom como en los comentarios de nuestra transmisión por Facebook. Así que ahora sí, ya estamos listos para empezar. Adelante, Sandra. Perfecto. Muchas gracias, Vanessa. ¿Me confirma si se ve correctamente? Sí, sí, ya podemos ver tu pantalla. Perfecto. Perfecto, entonces, bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están conectados eh, viendo esta transmisión que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a contar un poco de esta tercera convocatoria del programa de apoyo a la internacionalización, el PAI. Y antes de, de ver en sí el formulario de postulación, eh, vamos a hacer un recordatorio de este programa, ¿no? Para saber qué es el PAI exactamente. El PAI es el programa de apoyo a la internacionalización y este es el primer programa de cofinanciamiento no reembolsable de iniciativas de internacionalización impulsado por Mincetur, ProPerú y operado por ProInnovate. Se trata de fondos concursables para cofinanciar proyectos de comercio exterior, de índole de exportaciones, de productos exportables. Y eh, se enmarca dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 del Mincetur. ¿Qué buscamos a través de este programa? Lo que buscamos es, como les había comentado, cofinanciar proyectos eh, de MIPYME peruanas orientadas a fortalecer, promover y acelerar sus proyectos de internacionalización, de exportación, por eso les comentaba, y está principalmente dirigido a empresas exportadoras o potencialmente exportadoras, en especial las mipyme que buscan concretar proyectos de internacionalización. Tenemos actualmente vigente en esta tercera convocatoria dos modalidades, la modalidad uno que es emprendimiento exportador y la modalidad dos que es potenciamiento de las exportaciones. La modalidad uno, ¿a quién, ¿a quién o a quiénes está dirigida? Está dirigida a empresas sin experiencia exportadora, pero que tengan un producto, que puede ser un bien o un servicio, con alto potencial de demanda en el exterior en un mercado en el extranjero, en un país en el extranjero. Estos proyectos pueden tener una duración de 15 meses y el cofinanciamiento que brindamos, que es el recurso no reembolsable, es de hasta 70.000 soles, que equivale a un 90% del valor total del proyecto. Tiene que existir también una contrapartida, ¿no? que es el aporte de la entidad solicitante, en este caso las empresas postulantes, eh, debe ser por un valor aproximado de 7.800 que representaría el 10% del valor y juntos ambos, este 90 y 10%, representan el monto total del proyecto que sería el 100%, ¿no? De alrededor de 77.800 soles aproximadamente en el caso de esta primera modalidad. La modalidad número dos, que es potenciamiento de las exportaciones a quienes está dirigido, está dirigido a las empresas que no son exportadoras habituales, ¿no? que no exportan regularmente, o sea, seguido, ¿no? que por ahí que han exportado una vez o dejaron de exportar y volvieron a exportar, ¿no? o sea, no habituales, pero que cuentan con esta pequeña experiencia o experiencia previa exportado no, no están en cero, no, no es que nunca hayan exportado, si han exportado previamente. Este, esta duración también es por 15 meses del proyecto. El cofinanciamiento que brindamos eh, del 90% es hasta máximo 90 mil soles, una contrapartida equivalente al 10%, que sería aproximadamente 10 mil soles de parte de las empresas que postulan. Y el monto total del proyecto está alrededor de los 100 mil soles, ¿no? El valor total, por decirlo. Entonces, para esta tercera convocatoria tenemos estas dos modalidades que les comento. Y sobre la base de ellas es que vamos a, a hacer hoy día un un pase no un paso por todos los campos que hay que completar en el formulario de postulación ahora sí vamos a ir directamente al formulario para revisarlo vayan dejando sus consultas como bien dijo Vanessa al iniciar en el buzón en el campito del chat para poner las consultas al final las vamos a revisar y las vamos a absolver entonces como les decía tenemos estas dos modalidades que están vigentes actualmente y hoy día vamos a hacer el ejemplo de esta ficha de postulación de este formulario eh, basados en la primera modalidad que es emprendimiento exportador. Entonces, cuando estamos eh, en la página web del PAI, que es www.pai.p, buscamos las eh, modalidades de participación, aquí tienen estas dos que son las vigentes, y está el botón de postula ahora cuando ustedes le dan clic en este botón de postula ahora, los va a llevar a esta otra página, que como ustedes pueden ver, tiene un acceso y un eh, lugar de registro. ¿no? Si ustedes ya son usuarios, ¿no? si ustedes ya han tenido algún usuario previamente creado en la página de ProInovate para algún otro fondo eh, en el que hayan concursado, pues pueden ingresar su eh, cuenta y su contraseña. ¿no? Quizás si alguno lo tiene, pero se olvidó su contraseña, pueden dar clic en olvidó su contraseña. Vamos a poner, voy a poner, perdón, esto de acá, acá hay un campito de olvidó su contraseña y en el caso que sea un usuario completamente nuevo, ¿no? Se puede registrar, ¿no? puede hacer su registro, acá en esta parte de registro ahora. Esto es para los que ya tienen y recuerdan su contraseña, si no la recuerda le da clic en olvidó, y si es un usuario completamente nuevo, le da clic acá arriba en registre ahora. Cuando le dan clic en el registre ahora, ¿qué es lo que nos sale? Nos sale este formulario, ¿no? que es un formulario pequeño, como lo ven, de registro, pero que vamos a ir siempre verificando, ¿no? Hay, hay información que hay que completar, ¿no? Aquí se completa lo, lo elemental, DNI, nombre, apellidos, ¿no? Esta es la persona que abre el formulario, ¿no? Correo electrónico, contraseña, ustedes aquí confirman su contraseña, y al dar clic en enviar el registro, que es el botoncito que ven aquí abajito, pues los va a llevar a esta a esta confirmación. Este es un correo que cuando le dan clic en enviar registro, les va a llegar un correo automáticamente hacia su buzón, al buzón del correo que han registrado, que va a venir del webmaster y va a tener como título Proinnovate como nombre y el mensaje va a decir activación de cuenta, ¿no? Para activar la cuenta, es decir, para activar ese registro que hemos realizado, le dan clic en activar la cuenta, activar tu cuenta, el botón que les va a salir dentro del correo electrónico que les llegue y ahí los va a llevar, lo va a redireccionar ¿no? a esta página web que es de Proinnovate donde le van a confirmar que su cuenta ha sido activada. Una vez que la cuenta ha sido activada de esta forma y con estos pasos vamos a ver esta pantalla. En esta pantalla ustedes van a ver que hay tres, eh, tres números, ¿no? Tres números que acá están marcados. No Número uno, que es para que ustedes identifiquen estas 1 dos, tres, cuatro rayitas que hay acá. Y cuando le dan clic a esas rayitas que ven acá, se despliega este número dos, que es como este menú de opciones que les sale por acá. Y ahí le deberían dar clic en mis proyectos. Y ahí es donde va a salirle una especie de, bueno, cuando han tenido postulaciones anteriores, han postulado antes a otros fondos de Proinnovate, les va a salir acá como que una lista o de repente uno o dos anteriores proyectos que hayan tenido con el mismo usuario o si son completamente nuevos, ninguno, ¿no? Entonces, como van a crear un formulario nuevo, un, un formato nuevo, por decirlo, van a ir al punto número tres que está aquí arribita en la parte superior derecha, que dice crear nuevo. Cuando ustedes le dan clic en el botón de crear nuevo, qué es lo que va a pasar, los va a llevar a esta otra pantalla, que eh, les hace, eh, digamos que escoger, seleccionar, el concurso al cual ustedes están postulando, el concurso vigente, ¿no? Ahí normalmente les salen todos los concursos que están eh, en este momento vigentes en Apertura, en Proinnovate. Así que ahí les va a salir los concursos también de pay Va a salir pay modalidad 1, emprendedor exportador, y pay modalidad 2, potenciamiento de las exportaciones. Y seguramente que les van a salir otros concursos. Para cuando lleguen a este punto, señores, ustedes ya tendrían que saber a cuál de las dos modalidades van a ir. ¿No? Ya van a saber si van al emprendedor exportador o al potenciamiento de las exportaciones. Para ello, para saber a qué modalidad eh, escoger o a cuál voy, deben haber revisado previamente muy bien las bases. ¿no? Yo les recomiendo siempre, creo que hay, hay, las bases es, digamos que, la, las reglas de este concurso, ¿no? Entonces, en las bases hay numerales que son estrictamente de cumplimiento de las empresas que postulan, ¿no? Cuáles son, digamos, que los checks que tienen que tener sí o sí, ¿no? Qué es lo que tienen que tener para poder postular en una u otra modalidad. Entonces, revísenlas, por favor. Las bases son muy relevantes. Las encuentran también en la página web del PAI.pe. Y cuando ya tienen elegida su modalidad, le dan clic en la que ustedes saben que es a dónde van a hacer su registro. Para este caso, como yo les comentaba al inicio, vamos a hacer esta eh, simulación de formulario sobre la modalidad 1 de emprendimiento, emprendedor exportador Entonces, le daríamos clic aquí, en esta flechita del lado derecho que entra como una puerta, le damos clic y nos abre esta ventana. En esta ventana aún no estamos registrándonos, aún no estamos completando nada porque para que el sistema esté muy seguro de que realmente están abriendo una ficha de registro para completar el formulario, tienen que darle clic en la parte superior donde dice "Sí, quiero postular. Es como una reafirmación de que están postulando correctamente, ¿no? Y si les decía que revisen bien el tema de las bases y si estén seguros de en qué modalidad postulan, es porque eh, no debería pasar que estén registrándose una empresa en, las dos, en dos modalidades, ¿no? Porque eso invalida las participaciones. Tienen que registrarse en la modalidad en la que ustedes saben que están correctamente, que van en línea con lo que piden las bases, ¿no? y no van a tener ningún inconveniente. Entonces... Cuando le dan clic en sí quiero postular, esto que tienen acá, que acá se ve como una imagen que más que nada es como un demo, ¿no? Cuando ustedes están así y no le dan en ninguno de estos dos botones, ustedes lo que pueden hacer es mirar, navegar, pueden mirar. No van a poder dar clic en nada porque todo está como bloqueado, pero sí pueden ver todos los pedidos, ¿no? Digamos que, ¿qué piden acá? ¿Qué piden acá? ¿No? Pueden navegar, pero no pueden abrir ningún campo para editar. ¿Por qué? Porque para editar tienen que dar clic en sí quiero postular. Cuando le da clic en ese sí quiero postular vamos a pedirles una confirmación nuevamente de creación del formulario, ¿no? Entonces aquí les vamos a pedir el número de RUC y que ustedes den continuar les vamos a pedir que reconfirmen que correctamente están postulando el concurso y van a poner sí obviamente los que estamos acá son los que quieren postular, ponen sí y le dan eh, seguir y lo que ya se habilita es el formulario, pero con la opción de editar. Ya no le sale un demo donde solamente pueden mirar no y no pueden editar o escribir nada. ¿no? Acá ya le sale el formato con los campos para poder editar. ¿Cuáles son los campos para poder editar? Son estos, eh, esto que está marcando acá la flecha, por ejemplo, acá ven como un papel y un lápiz. Todos estos que ven estos botones son, eh, al darle clic, se abren campos donde ustedes pueden editar. Son campos editables. Esos botoncitos no salían en la pantalla anterior cuando estábamos iniciando y veían solo un demo. ¿Ok? Algo importante que tienen que recordar eh, de la página y que tienen que también siempre anotar, ¿no? O al menos... Eh, Después guardarlo, al finalizar, es su código de postulación por cualquier percance que tuvieran o, o la página no o algo falla, su código de postulación que aparece en la parte superior, no que ahí le sale un código acá por defecto, bueno acá ha salido este número, pero esos son números que van saliendo de acuerdo a los ingresos. Y eh, esta parte de acá arribita donde dice verificar, enviar, PDF y también esta barrita con un porcentaje. Esta barra con un porcentaje es eh, importante porque les va a mostrar cómo van avanzando. Este es un formulario que conforme ustedes van entrando y grabando la información y van avanzando, si van grabando, la información se va guardando, se va almacenando. Pueden regresar mañana, pueden volver a abrir, volver a editarlo. no. Mientras que no lo envíen, todo es editable y también se va grabando conforme lo van escribiendo y le dan clic en grabar. Y conforme van avanzando en todos los campos que vamos a revisar, esta barrita de porcentaje va a ir también avanzando, no conforme ustedes van avanzando con su formulario, hasta obviamente llegar al 100%, que sería la finalización no que tienen ya su formulario completo para enviar a la parte de evaluación. Y estos botones también les permiten, ¿no? En el caso del botón verificar, conversa bastante con el avance, porque, por ejemplo, ustedes llega eh, ya el día que ya ustedes ya están casi seguros que completaron todo y de repente todavía les sale el 99.9, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué me falta? Entonces, si sucede eso, le dan clic en el botón verificar y este botón, cada que lo apreten, les va a mostrar cualquier cosita. Del, del, de todos estos que van a completar de todos estos campos que van a completar cualquier cosa que se les haya pasado ¿no? de repente hay algún campo donde les faltó poner algo ¿no? o dejaron algo incompleto, vacío ¿no? Porque cositas que pueden pasar se pueden olvidar de adjuntar algún documento entonces este botón de verificar conversa con esto porque ustedes cuando digan oye acá está en 90 pero si sí, yo estoy segura que ya completé absolutamente todo Denle clic en verificar y ustedes van a poder ver qué les falta. ¿no? Esto por eso es importante. El botón enviar ya es cuando ya el verificar le sale limpio. El, el avance del porcentaje está al 100%. Ya entonces ustedes siéntanse tranquilos de darle clic en el botón enviar porque ya eso quiere decir que este proyecto sale a la revisión que corresponde. Y por otro lado, este botón de PDF es para que ustedes, cuando terminen de hacer eh, su proyecto, guarden su archivo digital. Siempre es bueno que guarden su archivo digital, ¿no? Además de que guardan el código, guardan este PDF, les va a salir un exportable, ¿no? Les, toda su información va a quedar en un archivo PDF, y así van a poder revisarlo posteriormente, o si sea, hay alguna observación de repente de algún jurado y dicen, no, acá, no, pero yo sí lo puse, ¿no? Van a tener una forma o un medio de validación, por decirlo. No nos, no nos ha pasado, pero eh, siempre es bueno por un respaldo, no es como un cargo cuando ustedes entregan un documento a una, a una empresa o una institución. Y bueno, entonces ya conocimos esta parte de arriba que es bien importante y ahora ya nos vamos a ir a los campos de llenado. Aquí, en la parte de aquí arriba, también ustedes ven que hay secciones. Sección A, sección B, sección C y sección D. En las bases del concurso, también van a ver que dentro de las bases y en los anexos se describen cada una de las secciones y qué es lo que les vamos a pedir. Y estas conversan también estrechamente con los criterios de evaluación de sus propuestas. Por eso es muy importante, cómo ustedes lo redactan, y eh, cómo formulan sobre todo sus propuestas, sus proyectos, para que llegue a la etapa evaluatoria. Ustedes van a comenzar completando, van a dar clic acá. Les voy a mostrar qué pasa cuando le dan clic acá, ya antes de, de pasar y revisar cada uno de estos puntos, cuando ustedes dan clic acá en este botoncito, los lleva a este tipo de pestañitas. Esta pestaña que es editable, aquí se ven los caracteres, ¿no? dice 260 caracteres. Entonces, ustedes aquí ponen su cursor, y comienzan a escribir, en este caso, el título del proyecto. El título del proyecto es bien importante porque debe llevar de alguna forma resumida eh, qué es lo que van a hacer, ¿no? eh, qué producto van a exportar o internacionalizar, en este caso, y hacia dónde. ¿no? Entonces, eso es relevante porque además también de alguna forma marca eh, el objetivo del proyecto. ¿no? O sea, como un título referencial les podría decir exportar y café a Estados Unidos, ¿no? Eh, o de repente puede ser exportar eh, textiles de algodón al mercado de Alemania, ¿no? O a, a Alemania, ¿no? Para no decir mercado, ¿no? Eh, recuerden que cuando hablamos de mercado de destino, hablamos de país, no de ciudades, hablamos de país, ¿no? Es el mercado donde ustedes van a enviar su exportación, es un país, entonces, ustedes ingresan el título del proyecto y recuerden que para que se vaya grabando la información, tienen que darle clic en el botón de grabar. Si ustedes salen sin grabar, no se guarda la información, ¿no? Es importante que ustedes graben. También van a encontrar cuando le dan clic en este botoncito, que aquí adentro, en muchos de los campos, vamos a tener esta especie de campanita que dice información. Y ahí les vamos a poner una especie de ayuda, ¿no? Un soporte de información que diga qué es lo que deberían ingresar arriba. ¿no? Acá, por ejemplo, dice el título debe contener como mínimo el bien no o el producto o el servicio de la oferta exportable. Por eso les decía, no el título que debería de tener, ¿qué voy a hacer? Voy a exportar. ¿Qué cosa voy a exportar? Eh, café. ¿no? O mis servicios de software. O mis servicios de certificaciones ISO. Y ¿a dónde? no? Eso podría ser una sugerencia de título. ¿no? Como mínimo, lo mínimo que les pedimos es que al menos pongan en el título cuál es la o, oferta, ¿no? cuál es el bien o el producto, el servicio. ¿no? Eh, algo también que buscamos es que el título no sea extenso, no, no porque ahí dice 260 caracteres, voy a escribir los 260 caracteres, ¿no? algo que... Muchas veces pasa y luego cuando son beneficiarios, ya pasamos a cortar por algo un poquito más este, simplificado, ¿no? Eh, por ejemplo, se estila mucho a veces poner el nombre de la asociación o de la cooperativa completa, ¿no? No les digo que no, pero que a veces es muy largo y el título lo hacen bastante amplio, ¿no? Entonces, a veces es un título que, como les digo, diga que van a ser qué cosa van a exportar y a dónde lo van a hacer, nos puede ayudar para eh, hacer más, eh, digamos, más objetivo este título, ¿no? Y que converse también con el objetivo del proyecto. A modo de sugerencia, ¿no? Entonces, ya veíamos eh, dentro de la que son las, eh, digamos que son las, en la sección que tienen las reales de la empresa, teníamos eh, este primer punto que es eh, la participación, el primer punto siempre va a ser si es la participación es grupal o individual, ahí ustedes van a poner, ustedes van a participar de forma individual o grupal. El título del proyecto, que es el que acabamos de ver en el ejemplo, eh, el A.1.3, que es la actividad económica en la, aplicada, en la que van a aplicar el proyecto, en el A.1.4, donde se localiza actualmente el proyecto, no en qué, en qué región están localizados. A punto dos va a tener la ficha de la empresa. Hay campos que son descriptivos, o sea, que cuando ustedes ingresan acá hay que describir. Hay otros que son para adjuntos y hay otros que son para describir y para poner adjuntos también, ¿no? Ese es el detalle que habíamos puesto del título del proyecto, por ejemplo. Y luego seguíamos a la punto dos, que era la ficha de la empresa. Aquí viene la información también general de la empresa, ¿no? La entidad solicitante. Cuando ponen el número de RUC, por defecto, eh, jala la información de la empresa, ¿no? Pero hay datos como dirección que se pueden, este, todos son editables, ¿no? Le tienen que dar clic, siempre recuerden que deben dar clic aquí, en estos campos de el lápiz con la hoja. Parece un lápiz con una hojita. Esos son botones para editar. Tienen que abrir eso y ahí es donde se ponen a editar, hay campos donde tienen que poner adjuntos, ¿no? Como por ejemplo acá abajo, donde va el representante legal. Aquí hay una declaración jurada del representante legal que aquí tiene que ir a un archivo. Acá dice archivo, ¿no? Eh, estamos poniendo en los anexos de las bases todos los formatos que tienen que ver con declaraciones juradas, CV eh, y algunos otros formatos que se requieren, ¿no? Una lista de chequeo, ¿no? Que son formatos que tienen que estar eh, en la estructura en la que se comparten las bases y las suben acá luego de completar. Entonces, estas son la parte general de la empresa. Luego, el A.3 es cuando tienen una iniciativa que es grupal, que quiere decir cuando postulan en grupo. Si es que marcaron en el A.1 eh, una alternativa que van a postular de forma grupal, esto sí o sí lo van a tener que completar. Si por el contrario no marcan, o sea, marcan que es una, por postulación individual, aquí no habría nada que completar porque no es eh, algo que corresponda a una modalidad individual, sino acá es cuando ponen más de un equipo, ¿no? Entonces, cuando son en grupo, aquí se registran a todas las otras empresas que forman parte del proyecto. El apunto cuatro es de los recursos humanos que van a destinar las empresas para la ejecución del proyecto. Y ahí tienen que estar los datos del coordinador general del proyecto. Aquí van a estar los adjuntos del coordinador general. Su adjunto va a ser que su CV se ve documentado y también tiene una declaración jurada que firmar. Que el formato también lo encuentran en las bases del concurso. Y luego tienen en el A.4.2 los recursos humanos, que quieren decir los miembros del equipo técnico que también van a acompañar la, el, el proyecto, ¿no? la formulación. Que son, por ejemplo, el coordinador administrativo, un especialista en marketing o un especialista en comercio exterior que normalmente acompañan eh, al proyecto no y que son parte de la entidad. Aquí también tienen que completar los CVs, los CVs tienen que ser documentados y comprimidos lo más posible para que puedan entrar, ¿no? Acá está, y hay un formato de CV que es el anexo número 6 en las bases. Y también hay declaración jurada que subir, que eh, tienen acá también el campo para subir su declaración jurada. Luego también eh, tienen que adjuntar los datos del coordinador administrativo del proyecto, que eh, muchas veces, muchas de las veces, es el coordinador general, algo que siempre sugerimos que sea otra persona, tipo el administrador, o el contador de la empresa, porque es, a veces esas labores, cuando pasan al momento de la ejecución, necesitan un poquito de dedicación, un poquito de tiempo, no pero eso ya depende de cada una de las empresas que, que postula. En el A.5 son acciones eh, socios de la entidad solicitante, se colocan a los accionistas eh, los mayoritarios. Y en el caso del la punto seis es el recurso humano de la entidad solicitante. Pero esto es el recurso humano de planilla, ¿no? Que lo con lo que cuenta la empresa. Acá le pedimos número de integrantes, quiénes son mujeres, cuántas mujeres, cuántos hombres, ¿no? el punto siete refiere a las eh, certificaciones que normalmente tienen ya las empresas que eh, postulan con eh, nosotros. Hay algunas que ya tienen certificaciones o ya saben de algunos procesos o aquellos que están en esta modalidad uno y que eh, de repente ya en algún momento han tenido pensado eh, exportar. Entonces, ya saben qué requisitos van a ser necesarios y ya lo van desarrollando, ya lo van trabajando. Entonces, aquí lo van a colocar. Y no solamente se describe qué cosas o cuáles son, sino también hay que adjuntar los sustentos, ¿no? Por ejemplo, acá tendría que estar si de repente alguna de las empresas que nos acompaña hoy día, pues ya cuenta con un Global Gap, ¿no? O, o con un, eh, una certificación Reforest o con alguna otra certificación, pues normalmente lo pueden colocar acá, ¿no? Eh, identificar también, acá hay unos campitos para saber si esta certificación, ¿no? este, a veces tienen ISOs incluso, es exigido por el cliente, por sus clientes en el mercado de destino, en el caso de la modalidad 2, por ejemplo, o si yo modalidad 1 sé que mi cliente futuro me lo puede pedir y ya fui trabajando en él, perfecto, lo ponen. O de repente es parte de una normativa del país, de repente es un registro sanitario que sí o sí lo tienen que tener, no solo para Perú, sino para exportar en algún momento, ¿no? Y si saben a qué normativa eh, refiere, lo indican, ¿no? Eh, y también si es, eh, normalmente los certificados los emiten algunas empresas, ahí también lo ponen, y el año de la obtención, en caso ya tenerla, ¿no? o esté en proceso, también tienen el campo para referirlo, y acá abajito van a tener el campo para adjuntar los sustentos. En el A.8, esta pantalla que les muestro en este momento es de la modalidad 1, ¿ok? La modalidad 1 y la modalidad 2, en el formulario de postulación, eh, en qué se diferencia, digamos, dónde está la diferencia, o qué cositas hacen que sea diferente el formulario, Justamente esta parte. Aquí les voy a mostrar la pantalla de una modalidad 1, es emprendedor exportador, el que nunca ha exportado, recuerden, el que no ha exportado nunca antes, ni debe exportar hasta antes del cierre de esta postulación, de esta convocatoria. Eh, y acá tiene que poner los datos económicos, son sus ventas anuales, sus ventas generales, totales, ¿no? Eh, acá también tenemos un punto que aún mantenemos que sí si desean que tomemos eh, en cuenta no en la evaluación los resultados del año 2020 para la evaluación de los datos económicos, eh, algunas empresas no quieren que se les tome en cuenta porque de repente debido a la pandemia tuvieron un decrecimiento o un sobrecrecimiento demasiado alto que a veces hace que distorsione, no porque de repente venimos de una media y de repente, uff o se fue para abajo, o de repente se infló demasiado, y ustedes saben que eso probablemente no es lo normal, ¿no? Salvo que después de ese pico, si es que se fue para arriba, se mantuvo así, ¿no? Entonces, va a depender mucho de ustedes, en realidad, si sí, eh, desean que se tomen en cuenta los resultados de su ejercicio 2020. En la punto 9 son otros datos que nos va a llevar a saber si han tenido algún otro o han recibido algún otro fondo concursable de Proinnovate o antes Innovate Perú en los últimos tres años, u otras organizaciones, otras entidades públicas que otorguen RNR. El RNR es el recurso no reembolsable, ¿no? En los últimos cinco años. Hay otras instituciones públicas que, así como nosotros, que son unidades ejecutoras de fondos, que tienen eh, fondos concursables, ¿no? En calidad de RNR. Si ustedes saben que han tenido algún otro fondo, pues este es el lugar donde lo tendrían que poner, ¿no? Incluso si ha sido de antes, cuando ProInnovate se llamaba Innovate Perú, también habría que declarar. El 9.2 es justamente si marcaron que sí he recibido algún anterior fondo, pues aquí tendrían que detallar cuáles, ¿no? El monto, cuáles, cuándo, ¿no? Y en el A.10, viene una, varios puntos que vamos a revisar después de la carga de varios documentos, ¿no? Son formatos, varios de ellos son formatos que están dentro de las bases del Google. Entonces, esta pantalla, como la ven aquí, es del formulario de modalidad 1, de emprendedor exportador, ¿ok? Pero si pasamos acá, a este, a punto 8, es diferente, porque esta es una pantalla que va a ver Alguien, ¿no? Las empresas que postulen en la modalidad 2. En la modalidad 2, no solamente vamos a pedir sus ventas anuales generales, totales, sino además les vamos a pedir sus ventas en montos de exportación. Llámese Sudam o alguna otra modalidad de exportación que tuvieran, llámese exporta fácil, ¿no? Eh, que es una modalidad que también se usa para exportar. Probablemente en menores cantidades, pero también es una modalidad de exportar o de repente alguna otra modalidad que haya usado, ¿no? Entonces acá lo que tienen que hacer es poner los reportes de, o sea, reportar cuántos son, ahí se describen, ¿no? Los montos que salen en el DAM. Y aquí tendría que adjuntar los sustentos de esas exportaciones que han realizado. ¿no? Este es el caso de modalidad dos, por favor. Hace un ratito vimos la pantalla de modalidad 1 Esta es una pantalla solo de esta sección porque es la diferencia entre estos dos formularios. Porque, como les decía, ¿no? el emprendedor exportador, que es la modalidad 1 tiene cero, cero, cero exportaciones. En cambio, la modalidad 2 sí ha exportado. No es un exportador habitual, o sea, todo el tiempo, sino de repente por ratos, a veces, por momentos, ¿no? Pero sí tiene experiencia en exportaciones. Y el punto 10, y acá ya regresamos al formato para todos, todos por, o sea, en el caso de la modalidad 1, que estamos viendo el modelo, viene la carga de documentos. Y yo les decía que esta sección, varios de estos formatitos eh, están dentro de las bases, ¿no? como por ejemplo la lista de chequeo, que es el 10.1, Esta es una lista, como un checklist, un listado que lo tienen en las bases, que es el anexo número 2. Eh, pero no es cualquier lista de chequeo, no es marcar sí, sí, sí, sí, sí, y, y todo está bien, ¿no? Sino es realmente a conciencia, sabiendo que han leído las bases, eh, confirmar, porque esta es una declaración jurada, señores, ¿no? Entonces, no es cualquier lista de chequeo, sino... Lo van a suscribir y le van a dar el cheque a cada cosa, nombre de declaración, a título de declaración jurada. Estos documentos o estos cheques que van a poner, en cualquier momento les pueden pedir los sustentos que acrediten todo aquello que van a declarar en esta lista de chequeo. ese es un formato que está en el anexo 2. Luego viene la ficha RUC de la empresa, eso si ustedes lo sacan de sunat la ficha de constitución de la empresa, eso lo sacan ustedes también. Reporte crediticio, pedimos reporte de SBS, eh, que es lo que piden las bases, lo que indica. Luego una carta de presentación de la empresa, que es el anexo número 7, que lo encuentran en las bases. Eh, luego les pedimos la declaración jurada anual de impuesto a la renta, estos son formatos también que ustedes los eh, declaran, los, los descargan de SUNAT normalmente. Eh, en el caso de una alternativa grupal tienen que agregar una promesa formal de consorcio que también es un formatito que está dentro de las bases en los anexos en el anexo 1. esto solamente es para modalidades que postulan en grupo luego hay una declaración jurada también de compromiso que es el anexo 10, y también hay un punto de la sección a punto diez, que es el test exportador no el cumplimiento del test exportador de Perú eh, eso también está en las bases, ustedes tienen que completar el test exportador eh, antes de la postulación para poder eh, participar. ¿Ya? Y ustedes pueden entrar al a hacer su test exportador en la eh, página rutex .properu p Ustedes ingresan ahí y van a encontrar eh, todo el formulario, lo responden y hacen de esa forma su test exportador. Si tienen algún problema, nos eh, avisan a través del buzón de consultas y los direccionamos al eh, equipo del de, eh, test exportador. Luego de haber, haber visto y haber pasado la sección número A, vamos a la sección B. La sección B que va a tratar va a tratar de la empresa, del perfil de la empresa. Ahí vamos a contar un poco de la historia, hitos y éxitos orientados a la gestión de la empresa, ¿no? Vamos a hacer también un FODA ¿no? orientado justamente al proyecto. Ya cuando hablamos de, de estas secciones hablamos siempre con miras al proyecto, ¿no? Si bien estamos hablando de la empresa, de sus logros a la fecha, de lo que ha logrado, también vamos a hacer cosas eh, con miras a el proyecto, ¿no? Habiendo identificado un bien, un producto, un servicio definido como mi oferta exportable y sobre la base de ella desarrolla, desarrollar este FODA de la empresa, ¿no? orientado justamente a la internacionalización, ¿no? Y también hay puntos, hay varios puntos donde ustedes van a encontrar eh, alternativas para la opción grupal, ¿no? Por ejemplo, este, ¿no? En caso de participación grupal, señalar de qué manera se propiciará la sinergia entre sus participantes, ¿no? Entonces, ese es un campo que normalmente lo debe de llenar aquellos que marcaron al inicio que van alternativa grupal. Pero si ustedes van a ir eh, de forma indígena, no es un campo que deben completar. Entonces, aquí, que podrían poner? Eh, no corresponde a la unidad en que estoy participando, ¿no? Porque a veces este campo, a veces, cuando le dan clic al botón edificar que vimos al inicio, puede rebotar como que no se ha completado si es que lo dejan en blanco. Así que, mejor es poner que no corresponde a su modalidad, ¿no? Para que no haya ningún problema. Luego de eso tenemos el B.2, que eh, es, por así decirlo, un, información también de las características de su bien, del producto o del servicio que van a exportar, ¿no? la presentación que tiene, la capacidad productiva de su empresa, ¿no? de su asociación o de la cooperativa, ¿no? la, la, la capacidad instalada actual que tuvieran ¿no? y cómo la utilizan en porcentaje, de ser posible, qué Incoterm utilizan actualmente o planean utilizar para exportar sus bienes, la partida arancelaria en caso aplique y eh, también pedimos abajito la ficha técnica, ¿no? La ficha técnica del producto o del servicio que ustedes han seleccionado para la oferta exportable. Acá yo les comentaba un son rato cuando vimos en título del proyecto que siempre en estos campos eh, van a salir en varios de ellos estas como campanas no sé si lo logran ver ahí a veces es un poquito chiquito pero si lo pueden ver es como una campanita que dice información y ahí le sale una pequeña descripción de qué es lo que se busca en este campo ¿No? Ahí dice describir la propuesta de valor y las ventajas competitivas. Cómo el bien o servicio soluciona eh, o satisface las necesidades del cliente, ¿no? Y ahí viene todo un párrafo. Entonces ustedes tienen que desarrollar. Este B.3, eh, en realidad, si ustedes lo ven bien, es un Canvas. ¿no? Es un, es, son todos los campos del Canvas. Tienen la propuesta de valor, el campo de clientes, el campo de canales de comercialización, distribución, los ingresos, las actividades clave, los recursos claves, los socios clave y la estructura de costos. Entonces, es un canvas, ¿no? Si pues ustedes lo ven, es un canvas. Pero no es un canvas en el formato clásico, los cuadraditos, ¿no? En mis campos para, como para poner el post, ¿no? Sino que acá son campos descriptivos ustedes van a dar clic en este botón, de nuevo volvemos al que parece un lápiz, un lapicero, ¿No? Con un pabelito, y cuando le dan clic, les va a salir este campo donde hay caracteres, esto donde tienen para escribir. Entonces, ahí es donde ustedes van a detallar la propuesta de valor. Estas campanitas son solamente una forma de darles un una información general de qué es lo que se esperaría que ustedes pongan ahí, ¿No? Pero pero yo sé que muchos de los que están aquí presentes seguramente ya más o menos manejan el tema de eh, sus modelos de negocio, de qué se tratan y ustedes van a poder describir su propuesta de valor, ¿no? su ventaja competitiva. Y acá el modelo de negocio eh, siempre alineado a la oferta exportable, a el producto, sea bien o servicio que ustedes tienen planeado para el proyecto con miras a la internacionalización. ¿Okay? Siempre en torno a eso. Si hablamos, por ejemplo, de, de los socios claves, pues estamos hablando no solo no solo de socios claves a nivel de país, ¿no? Sino a nivel del mercado destino en el que yo pienso llevar mi propuesta. Porque, por ejemplo, si estoy en modalidad 1, ¿no? Si estoy en modalidad 1 y soy un emprendedor exportador, entonces yo voy a emprender, pero no estoy yendo a ciegas, ¿no? No digo, ay, ya me quiero ir a Puerto Rico porque me parece bonito y alto potencial para mi café. No, ustedes deberían saber aquí, okay, ok, yo tengo este café que es muy bueno, que tiene un potencial, va a ser exitosísimo donde vaya, pero qué país me va a representar eh, un mejor valor, ¿no? o me va a dar un mejor precio, me va a pagar mejor por mi producto, por mi producto de alto potencial. Y además, ¿Qué personas o qué asociaciones o qué instituciones, cuando yo llegue a ese país, me van a poder ayudar? ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de este campo, donde hablamos de los socios claves, estamos hablando no, no tanto de los peruanos, sino de, más bien de aquellos socios o actores claves que vamos a encontrar en el mercado donde nosotros planeamos mirar, ¿no? Entonces, no es solamente poner, ¡ay, me voy a ir a este mercado porque, uy, yo sí creo que sí! Denle siempre, así es... Eh, cuando ustedes ya están en potenciamiento, que es la modalidad dos, yo creo que ya hay más solidez, ya saben un poquito más de los mercados, ya de hecho han mirado, miran con otros ojos los países, pero cuando están en modalidad uno y sienten que tienen el potencial producto, pero no saben a dónde ir, es mejor que hagan un pequeño análisis de la demanda de su producto en esos mercados. ¿no? Por ejemplo, yo pongo en mi cabeza tres, cuatro países y sobre la base de esos países Hago un pequeño estudio, no les digo que hago el estudio, no pero sí algo base que les permita ver a qué mercado ustedes van a llevar su producto, no este producto de alto potencial. Eso es bueno y les ayuda a formular mejor este canvas que tienen en este campo del B.3. Luego vamos a la sección C. La sección C va nuevamente a mostrarnos... El título del proyecto, de la iniciativa, ¿no? Es, es, es en realidad el mismo nombre, acá se duplica, esto sale por defecto del título que ponen adelante. Luego la duración en meses, les contaba al inicio que es de 15 meses para ambas modalidades. Siempre pongan los 15 meses, es lo mejor, es lo más saludable. El sector económico, el bien o servicio, producto o servicio, el mercado de destino. Recuerden que cuando hablamos de mercado de destino hablamos de país. Así que ahí lo, lo consideran. Y luego tenemos el C.2, que es el objetivo de este proyecto, de la internacionalización. Y aquí viene algo que digamos que es, es bastante el centro de la propuesta, no porque ahí viene su objetivo general. Ok, yo ya leí el título y el título dice que van a exportar café a era Estados Unidos. Café a Estados Unidos. Entonces, en mi objetivo general yo debería plantearme eh, ¿Cuál va a ser el objetivo que yo quiero alcanzar? Ok, ya sé que voy a exportar, ya sé que voy a exportar café, y ya sé que voy a ir a Estados Unidos, pero ¿por cuánto? Ahí entonces podríamos poner un objetivo general que se mida en cantidad, ¿no? que sea medible. Recuerden que los objetivos, sea general o los específicos, tienen que poderse medir, ¿no? eh, tener una base que nos permita responder, ¿no? y por lo tanto, en el general, siempre busquen algo que tenga ese sentido. Y en el caso de los específicos, algo que los acompañe ¿no? al logro del general. Por ejemplo, si acá ponen exportar café, ¿no? Acaban a exportar, ya no solamente es exportar café a Estados Unidos, sino por el valor de mil dólares. Les estoy diciendo cualquier número, es un ejemplo. ¿no? Entonces, por mil dólares. Como objetivos específicos, yo tendría que pensar, a ver, mi empresa, ¿qué tiene que hacer para lograr, eh, vender 10 mil dólares de café a los clientes en Estados Unidos. De repente tengo que mejorar mi página web, ponerla en inglés, ¿no? Eh, probablemente tengo que hacer acciones de promoción comercial, o sea, mmm, publicidad en redes o eh, de repente alguna campaña de marketing en el país, alguna campaña de degustación. De repente tengo que visitar ferias. Hay ferias importantes para el café en Estados Unidos, en Canadá, en el mundo, ¿no? Hay bastantes ferias bien relevantes donde están los compradores. Tengo que ir a tales y griegas ferias. Para esto yo debería haber revisado un poquito qué hay en ese destino yo pienso ir. Entonces, marco o desarrollo, mejor dicho, describo esos objetivos específicos que me van a ayudar a cumplir. Porque, claro, yo voy a las ferias 1 y feria dos y voy a conocer... 10 clientes en cada uno. Y obviamente, por lo menos, de cada feria, uno y uno, ya tendré dos clientes, y por ahí que aseguro con eso los diez mil dólares de la venta. Otro objetivo, el tema del, como les decía, las campañas en redes, ¿no? Activar una campaña en en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, entonces, eso me va a llevar a cumplir mi objetivo probablemente a que te conozcan más, ¿No? Que aquellos compradores, clientes, te encuentro. Entonces, en eso pensamos cuando buscamos un objetivo general y los específicos que respondan al logro del objetivo general. Luego, este campo es para una iniciativa grupal, como les decía, hay varios campitos que son respuestas para iniciativas grupales, que si ustedes no lo son, pues consignen ahí, no es mi modalidad. Y luego viene el perfil de negocio eh, de la exportación que van a proponer la viabilidad del potencial de internacionalizar su producto, sea bien o servicio, el mercado, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus objetivos? ¿La justificación de la selección del mercado? Eh, ¿Cómo pensarían que sería su comercialización, distribución, ¿no? Eh, ¿Su innovación de producto? Esto es, esto es muy importante. Si ustedes ven que van a innovar no solamente el desarrollo de productos, sino a nivel de gestión de empresa, algún proceso, probablemente, considérenlo, por favor, o acciones de marketing, Considérenlo, por favor. De igual forma que en el punto C.5.4, que es de procesos de mejora continua, porque cuando ustedes tienen este tipo de intervenciones, normalmente eh, pueden mejorar algunos procesos también que los ayuden. ¿no? Eh, luego de eso, de la sección C, vamos a pasar a la sección D. Y en la sección D ya es donde hablamos del presupuesto. ¿No? Y en la parte del presupuesto es donde a veces eh, las empresas encuentran un poquito, o digamos, no, no, no tanto como complicado, a veces puede generar un poco de, o parecer un poquito tedioso, pero lo que tenemos que revisar y acá tener muy muy en cuenta es mirar las bases. En las bases existe un anexo y también está dentro de la misma descripción de las bases que son los gastos elegibles y no elegibles. Eh, y también están las partidas donde puede intervenir con el fondo PAI. PAI, el, el programa de apoyo a la internacionalización y sus dos modalidades, tienen eh, tres partidas donde ustedes pueden eh, realizar la intervención. Una partida de servicios de terceros, otra partida es pasajes y viáticos y otra partida es gastos de gestión. Entre estas tres partidas que están acá, servicios de terceros, pasajes ibiáticos y, y gastos de gestión, es que ustedes pueden distribuir eh, los aportes tanto de RNR como de cofinanciamiento, que quiere decir el aporte de la empresa, para desarrollar su proyecto, ¿no? Y ustedes van a ver en los gastos elegibles y los no elegibles qué es lo que pueden hacer en cada uno de estos campos, ¿no? Eh, hay eh, a lo largo de todo el plan, ¿no? componente uno, eh, este proyecto tiene dos componentes, perdón, el componente uno y el componente dos. Entonces a lo largo de estos dos componentes eh, se necesita siempre un tutor exportador. Entonces este tutor va en servicios de terceros porque es un tercero que da servicios y ustedes tienen que considerar. Eh, un monto para el pago de este servicio de tercero en componente uno y en componente dos, ¿no? Siempre tienen que separar los gastos por los componentes, componente uno y componente dos. Igual que en el caso de los pasajes ibiáticos, ¿no? Hay empresas que a veces en componente uno, que son los primeros tres meses del proyecto, deciden hacer un viaje de prospección, ¿no? Que es un levantamiento o recopilación de información en mercado de destino, solo en el mercado de destino, no en otros países. Eh, y eh, optan por viajar, entonces este campo también se puede habilitar para componente 1, tanto como para componente 2, que en el caso de componente 2 eh, van normalmente a ferias, ¿no? En el caso de modalidad 1, solo en calidad de eh, visitante, ¿no? Una participación, y en el caso de la modalidad 2, sí podría tener hasta presentación cuando están en feria, ¿no? Eh, pero siempre para validar esta información tienen que mirar las bases. Y en el anexo que corresponde van a encontrar los gastos elegibles y no elegibles, el anexo 5 de las bases. Y de acuerdo a eso van a completarlo, ¿no? Y lo que tienen que tener claro también es, según su modalidad, cuáles son los topes, ¿no? Yo les contaba al inicio que para la modalidad 1 es hasta 70.000 soles en RNR, o sea, en el, lo que nosotros otorgamos como cofinanciamiento y en el aporte de cofinanciamiento tiene que ser un 10%, que es aproximadamente 7.800 soles, ¿no? En el caso de la modalidad 2 es hasta 90.000 soles y como 10.000 soles aproximadamente de aporte de cofinanciamiento. Y eso nos da el valor total. Y recuerden también que hay una distribución por componente, ¿no? Hay topes también por componente hasta llegar a los 70.000 en modalidad 1 y 90.000 en modalidad 2 de la misma forma que con su cofinanciamiento. Eh, aquí, aquí abajito tienen un cuadrito, el de punto 1.5, que es un cuadro que los ayuda a ver por componente su presupuesto, para que no excedan los montos por componente, que también lo pueden ver en las bases. Eh, tienen que también hacer ese cálculo y acá lo ir bien para que no se les pase, ¿no? Aunque normalmente el sistema detecta cuando se están excediendo, pero siempre es bueno que vayan manejando esta de acá y vayan midiendo cómo va avanzando lo que van ingresando de actividades. Y acá bajito en el D.1.6, ya lo ven el presupuesto completo de forma global, pero por partida presupuestal. Como las partidas les dije que eran servicios de terceros, de viáticos, y eh, gastos de gestión entonces esas son las partidas, cuadros eh, de acá abajo me parece que son de bastante ayuda a la hora es que uno quiere ir viendo más o menos dónde va concentrando eh, el dinero no este, y para que se distribuya equitativamente en todas las partidas que uno tiene de ejecución todas las posibilidades que hay para usar el fondo esto es cuando uno da clic al campo, por ejemplo, al, por ejemplo estamos ahí, estamos en servicios de terceros, si le dan clic en este más eh, lo que se abre es esto, ¿no? Eh, esto siempre sale por defecto. Eh, aquí ponen el servicio de tercero, por ejemplo, servicio de tutor exportador. Componente, acá un desplegable que les dice para componente 1, componente 2, son los componentes que tenemos en PI. Acá ponen el costo unitario, la cantidad, que es uno, porque es un solo proveedor, ¿no? Un tutor. Eh, automáticamente el sistema triplica y les totaliza ¿no? y luego tienen que poner cuánto va a ser el aporte de ustedes a veces es cero o a veces es algo, no normalmente siempre tratamos de manejar en todo el 90-10 en toda la distribución para que sea equitativa manejamos el 90-10 y eh, si lo manejamos de esa forma nos lleva a, bueno acá tienen que poner el nombre de la entidad este es un desplegable que cuando le dan clic baja y sale el nombre de la empresa y eh, se eh, graba y van completando cada campo tiene esta, esta más y van completando aquí también les le informaron esta campanita de información donde les hemos hecho un resumen de los gastos elegibles pero como les digo siempre va a ser bueno que pese a que aparezca acá igual por seguridad descarguen las bases integradas no las iniciales, las integradas del concurso de acuerdo a la modalidad donde van a participar y revisar bien los gastos permitidos, los gastos elegibles y no elegibles, ¿no? Entonces, conforme ustedes van dando clic en estos más, en este y en este, les va apareciendo estos campos para completar. Recuerden siempre usar el botón grabar para ir grabando los avances que van teniendo y eh, porque si le dan solamente cerrar y salen, no se graba la información tienen que siempre darle grabar. Este es el cuadrito que veíamos abajo, el del resumen por presupuesto de las partidas presupuestales, gastos de gestión, pasajes y viáticos y servicios de terceros. Esas son las tres que tenemos activas para este concurso PAI. Aquí sale un resumen de los aportes, ¿No? Para que ustedes vean las sumas, que como les dije hace un momento, cuáles son los montos aproximadamente, ¿No? Y ahí sí, así pueden ir manejando y viendo cómo es su margen de uso, de distribución de los recursos. Luego, van a volver a ver este botón, estos botones siempre están en la parte de verificar, enviar y PDF, tienen también la barra que les va mostrando el avance porcentual, lo que les comentaba al inicio, cuando ustedes ven que está así, obviamente saben que les faltan cosas por completar. Pueden regresar mañana ¿no? y terminar de completarlo. Y cuando vean que ya está casi al final, pero todavía les falta algo. O antes, si quieren, desde que ustedes ya piensen, a ver qué me falta, qué me falta, denle verificar para que vayan viendo. Y cuando ustedes apretan este botón de verificar, yo les decía, ahí les sale como una lista de todo lo que les falta. ¿no? Miren cómo, cómo sale cuando uno le da clic a este botón. Sale así. ¿no? Sale... Todo lo que les falta, ¿no? Les falta completar recursos claves, socios claves, estructura, les falta ahí de negocio, les faltan un montón de puntos. Y acá todavía faltaría subir, ¿no? faltan un montón, ¿no? Entonces ustedes ya saben dónde tienen que regresar en el formulario y comenzar a desarrollar lo que falta, ¿no? Normalmente, cuando le dan clic a esto, deberían darle clic cuando vean que están, no sé, pues de repente están en 90 y dicen, ¿pero qué me falta, no? Y, y les pasa eso que le decían, de repente dicen, ¿pero ya completé todo, qué me falta? Denle clic en verificar para que se aseguren qué es lo que les falta y ahí les va a salir, ¿no? Y ya estén listos, si esto está el 100%, ustedes ya dieron verificar, ya todo, ya no sale ninguna observación y todo sale limpio, eso quiere decir que ya con la barra están al 100%, ¿no? Acá dice al completar, ya están al 100%. Le vuelven a dar a verificar, si ya no les sale absolutamente nada, entonces ya están listos para darle a enviar. Y este es el campo de enviar formulario, el que está arribita también que dice enviar. Cuando le dan clic le sale esto. Es importante que tengan presente que cuando le dan clic en enviar ya no hay vuelta atrás, no, no van a escribirnos y decir no, pero me olvidé de algo, ¿Puedo? No, ya no se puede editar, no se, no se reabren formularios. El formulario queda como ustedes lo envían, no abrimos formularios para editar. Entonces para llegar a este momento ustedes tienen que estar súper seguros que ya van a enviar su formulario, lo envían, le dan a aceptar y enviar y ahí hemos terminado, porque en esa parte es cuando ya terminan, y llega la parte final, porque ya enviaron su formulario y pasa al área de evaluación. Entonces, hasta ahí ya hemos terminado de revisar todas las secciones del formulario, ya terminé con mi parte de explicación. Y entiendo que ahora vienen algunas consultas que nos deben haber dejado. Y Vanessa, no sé si me vas a ayudar en esta parte. Vanessa, no te podemos escuchar si es que estás por ahí. Sí. Sí. Ahí estás. ¿Me repites por favor la pregunta, Sandrita? Uh, no, no. Uh, yo decía que, si ya, que ya había terminado con la exposición, que si ahora pasamos a la parte de preguntas, si me ibas a ayudar con esta parte. O yo voy leyéndolas. Justamente tenemos varias preguntas en el chat. Ya nos han ido dejando varias, eh, varias consultas acerca eh, de las modalidades, pero también de la información, del formulario. Te formulo la primera pregunta. Sí. Nos cuentan, somos un e-commerce dirigido, dirigimos nuestros productos a Estados Unidos. No nos queda claro si podemos postular desde que realizamos microexportaciones más no exportaciones propiamente dichas. Mm, mm, entendería... Si son una e-commerce que ya exportan, ¿no? Pero lo que no me queda muy claro es si es algo de ustedes o es de terceros lo que exportan. Um, en todo caso, yo los invitaría mejor a detallar un poquito más esa pregunta. Eh, probablemente acá, en el, en el, en el, como es abierto, no, no lo quieran desplegar más, pero mejor a través del buzón de consultas que lo tienen justamente ahorita en la pantalla que es consultas.py.p para que les podamos dar una respuesta más específica probablemente a su caso, ¿no? Pero describan un poquito más, ¿no? De qué se trata, ¿no? Si nos pueden dar un link de repente para revisar y poder absorberles esta duda. Ok, entonces vamos a colocar el mail de consultas en el chat para que puedan dirigir ahí eh, la pregunta que pusieron en el chat. La siguiente consulta. Eh, nos dicen, nuestra empresa de consultoría está interesada en exportar estos servicios, pero tenemos duda sobre qué modalidad postular. Por lo siguiente, la empresa ya registra una exportación de bienes materiales. Esto se demuestra con la declaración DAM. Más nunca hemos exportado servicios. Ya anteriormente hemos postulado a la modalidad de, del PAI, pero fuimos descalificados por no presentar una declaración jurada de exportación de servicios, podríamos postular a la modalidad 1 sabiendo que no registramos ninguna exportación de servicios, pero sí registramos una exportación de bienes materiales o podríamos postular a la modalidad 2 sabiendo que contamos con una exportación de bienes, pero no con alguna de servicios. Eh, no, bueno, con la realidad de exportación se contabiliza a la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa, el número de RUC de la empresa registra exportaciones. Ahí ya no se califica para la modalidad 1. En todo caso, hay que hablar el volumen, hay que habría que revisar o revisen ustedes, mejor dicho, su volumen de ventas eh, para postular en la modalidad 2, ¿no? Pero así como lo describen, por el número de RUC, si aparece en el DAM con alguna exportación así sea de otro tipo de, de en este caso un bien y un, pro, y un servicio, ahora quieren hacerlo, no, porque es el mismo número de RUC, o sea, a, a eso vamos, no lamentablemente no podría participar en modalidad un, esta empresa así como lo comentan, ¿no? Eh, pero sí tendría que revisar para aplicar a la modalidad dos el tema de las ventas, ¿no? Eh, eso ya quede de ustedes para que lo puedan revisar, ¿no? Y igual si tienen más consultas a partir de eso, nos pueden escribir para a seguirlo revisando, ¿no? Pero como lo comentan en modalidad 1, no podrían ir porque ya registran ventas con el número del Bosque de la empresa. Ok. Exportaciones, de más, más que ventas, exportaciones. La siguiente consulta es sobre la modalidad 1. Nos dicen: tenemos que tener un cliente potencial en el extranjero para poder postular. Nosotros somos una asociación de café y queremos empezar a exportar. No, en realidad lo que tienen que tener es el producto, el, el potencial de producto, ¿no? la oferta exportable con alto potencial en el mercado de destino al que ustedes piensen ir. No, no necesariamente ya tener el cliente, ¿no? porque eso normalmente a través justamente de la elaboración de su plan ¿no? y la identificación de la prospección de mercado y la identificación de clientes, los van a conocer, los van a Ah, y los van a hacer sus clientes, ¿no? Sus compradores, ¿no? Eh, porque participarían en la modalidad 1, que es que el, recién, el que recién va a empezar a exportar, ¿no? Eh, de repente en modalidad 2, sí, ya normalmente ya tienen clientes porque ya han exportado, ¿no? Pero por lo que escucho en su caso, serían para modalidad 1 y no necesitan tener clientes ya. De acuerdo, la siguiente consulta es, ¿puedo llevar eh, de título exportación de alimentos? Creo que se refiere al título en el formulario, si, si ese puede ser, o hay alguna pauta específica para titular el proyecto. En realidad, como yo les decía, ¿no? traten de ser un poquito más específicos, ¿no? porque es así como el nombre de la asociación, ¿no? a veces es muy extenso, pero finalmente... O nos ponen, ¿no? Por ejemplo, nos ponen a veces eh, exportación de los productos de la cooperativa X hacia Australia, ¿no? ¿Cuáles son los productos, no? Entonces, eh, por eso yo les decía en un momento, ¿no? Es qué van a hacer qué cosa van a exportar, ¿no? Sea un bien o un producto, y hacia dónde, ¿no? Entonces, cuando me dicen alimentos, la categoría de alimentos también es gigante, ¿no? Yo, yo no sabría qué alimentos. Eso en algún momento también lo he dicho a los textiles, ¿no? Eh, puede ser fibra de alpaca, puede ser eh, tejido, o sea, puede ser este algodón, ¿no? Este textil en algodón, ¿no? Cuero. Entonces, hay, hay diferentes. Eh, productos dentro de una misma categoría, por así decirlo, sector. Entonces, en el caso de alimentos, eh, acórtenlo un poquito más, ¿no? Algo que nos lleve a saber qué es, no sé, eh, alimentos, no sé, eh, veganos, eh, o de repente algo más específico, café, o no sé, conservas, algo, algo que nos lleve a saber más específico qué producto. La siguiente consulta es, queremos postular, Postular a la modalidad 2, pero ya exportamos regularmente a Estados Unidos. Sin embargo, deseamos ampliar el mercado a otro país al que no hemos exportado. ¿Estamos aptos para esa modalidad? Normalmente la modalidad 2 es para empresas que no son regulares. ¿no? O sea que si bien exportan es como que eventual, no, no han tenido la... la la capacidad de, de, o la fuerza, ¿no? Por eso es potenciamiento, vamos a potenciar las exportaciones. Las exportaciones ahorita están así como que un poco flojas o han sido muy poquitas y vamos a querer fortalecerlas. Un exportador regular, alguien que sí, siempre está exportando y quiere abrir mercados, debería ir a una modalidad 3, modalidad que en este momento no tenemos habilitada. Okay. Le damos la siguiente consulta. El requisito de, ficha de, de fecha de constitución se refiere a la vigencia del poder, la minuta o copia literal. ¿Podrían especificar? La, la, la, Me parece que se refiere acá, acá hay una de la hoja de constitución. Permítanme que voy a llegar a esta sí, parte de, de acá. Ficha de constitución de la empresa. Ahí lo que queremos es justamente eso, normalmente es cuando ustedes hacen su, su partida, su registro y hacen su constitución, ¿no? Ahí se puede ver quiénes son los socios, los accionistas, eh, quién es el, el, el mayoritario, ¿no? Toda esa la ficha de constitución necesitamos verla. Siguiente consulta, ¿se pueden descargar los anexos a completar en formato editable? No, ahorita tenemos las bases en PDF, pero las pueden o sea, pueden usar un software libre de, de pasar del PDF a Word, un editable y pueden de ahí editarlo. ¿no? O pueden a veces completar en PDF si tienen el el el, el, el, el instalador del PDF editable, o sea que puede permite editar, también lo podrían completar en el mismo PDF, ¿no? Pero si no pueden usar un software libre. La siguiente pregunta. Eh, si aún estamos en el proceso de certificar, ¿podemos postular? Certificar. Eh, no entiendo, pero si se refieren a este campo que habla de las certificaciones, a ver, vamos a ver, acá hay un campo que habla de las certificaciones. Mm. Quiero ver, acá había un campito. Acá, acá abajo, el A.7 es el campo de las certificaciones. Cuando están en proceso, aquí lo marcan. Si es que a eso se refiere, no, la, la consulta. Eh, si es que es una certificación que la tienen en proceso, aquí lo van a marcar. Si está vigente o en proceso. Aquí va a haber un campo, cuando ustedes le den clic acá. Si es que a eso se refiere. Ok. Consulta. En mi caso... Eh, como persona natural he exportado unas cuantas veces a Estados Unidos, pero hace dos meses he constituido mi empresa, con la cual aún no he exportado. Quisiera postular con esta empresa a la primera modalidad. ¿Estaría bien? Eh, yo yo les, los invito eh, a que lean las bases del concurso. Yo creo que las bases es un punto de partida primordial para poder saber eh, si somos o no somos entidades o empresas elegibles. Y los puntos que nos ayudan a saber si somos una empresa, una entidad elegible o no elegible son los números 17, los numerales 17 y 18 dentro de las bases, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la modalidad 1, vamos a ver en el numeral eh, 18, ¿no? el 18A, el literal A, que dice las solicitudes con financiamiento pueden ser presentadas por una persona natural con negocio o personería jurídica que tengan como mínimo 18 meses contados desde la fecha de inicio de actividades hasta la fecha de cierre de posición. Entonces, si estamos en el caso de una empresa de eh, dos meses recién creada, no cumples. Entonces, por eso es importante que para aquel que vaya a postular modalidad 1, modalidad 2, dicen eh, todas las bases, pero si vamos a ir a las cláusulas de aspectos de, de si soy o no soy elegible y puedo participar, vayamos al numeral 17 y 18 de las bases, sobre todo. Siguiente consulta. ¿Cómo se obtiene el reporte crediticio? En eh, la SBS hay una opción para descargar un reporte crediticio. Esto también tiene Sintinel e Infocorp, pero de acuerdo a las bases estamos solicitando con eh, reporte de SBS. Ingresa a la página de y ahí lo puede buscar o puede googlearlo también. Reporte, crediticio, SBS, lo ponen en Google y pueden eh, apoyarse para ver el trámite y seguir con ellos. ¿El costo de procedimiento del producto puede ir como otros gastos? ¿Costo de procedimiento del producto? No, no entiendo a qué se refiere. De procesamiento, Tendrían que decirme perdón, procesamiento. ¿El de procesamiento del producto puede ir como otros gastos? Yo entendería que eso es producción. O sea, deben, deben estar refiriéndose a la producción y eso no, no entra. O sea, supuestamente es un bien, un producto ya existente, ya desarrollado y eh, es lo que va es la oferta exportable que va hacia otro destino ¿no? y lo que se pueden hacer eh, lo que está y por eso también los invito a revisar los gastos elegibles son adaptaciones que sean requisitos obligatorios del mercado de destino y no necesariamente las adaptaciones tienen que ver con los procesos o la forma en que elaboran o producen eh, el producto que hacen no sino más a una adaptación por ejemplo de una etiqueta ¿No? de repente de alguna adaptación de la tabla alimentaria ¿no? que a veces son requisitos de algunos países de, a donde se dirigen las exportaciones ¿no? pero no para producir aquello que forma la oferta, la oferta exportable y recién sacarlo al mercado, ¿no? además el fondo no, no alcanzaría para eso tampoco pero no es un gasto elegible okay. Siguiente consulta la participación es solo para productores empresarios directos. En mi caso, comercializo productos de artesanías, pero no los produzco. ¿Podría postular? Y lo que tiene que tener es un producto eh, que muchas veces ustedes lo, lo, o sea, digamos que lo recopilan, ¿no? Por ejemplo, una asociación o alguna... Eh, las asociaciones de productores que trabajan con empresas y normalmente son los que proveen, son los proveedores del café, por decir, ¿no? Y, y la empresa es la que lo pone a la venta y lo saca a la exportación, ¿no? Entonces, a través de ellos es que se llega al mercado de destino, ¿no? En ese caso, usted podría tener ese rol, ¿no? pero hay que ver bien si cumple con el tema de las ventas, ¿no? Habría que revisar bien esa, esa propuesta, ¿no? Y cómo se formula, ¿no? Y si es que tiene alguna especificidad, no solamente artesanías en general, sino de repente cuál es el producto exportable, ¿no? Hay que encontrarle valor a esa propuesta, ¿no? O sea, el producto, la oferta exportable de alto potencial, ¿no? Si ustedes saben que hay un mercado que demanda, no sé, de algún tipo de artesanía específica, ¿no? Entonces, eso habría que evaluarlo también por, por ese lado, ¿no? Pero sí podría, probablemente sí podría, ¿no? Porque digamos que recopila, ¿no? Pero no es algo que produce directamente. ¿Cómo saber el costo del asesor exportador? Del tutor exportador, deben referirse. Eh, el. Normalmente un tutor exportador, podríamos decir que un costo general del mercado en la elaboración de plan de un tutor exportador, que es el componente uno de la elaboración del plan, está entre los 10.000, 15.000 soles probablemente, son montos aproximados, por favor. Y en el caso de componente dos, puede ser un promedio de 3.000 a 5.000 soles, ¿no? En total puede ser entre 15.000 y 20.000 soles, exagerando, ¿no? es un promedio ¿no? de lo que podría eh, ser un costo referencial del de consultor, que en este caso sería el perfil del tutor exportador. Otro perfil que de acuerdo a las bases se necesita es el gestor comercial, ¿no? en algunos de los mercados, sobre todo para la modalidad 2, eh, y en ese caso el gestor comercial ya va a depender del país, ¿no? porque ya cada país, sus consultores manejan sus propias tarifas. Pero en el caso del tutor, que digamos que es nacional y hace, elabora un plan, que su producto es un plan y luego en el componente 2 es una supervisión de actividades, más o menos es, es lo que les comentaba, ¿no? Valora promedio. Siguiente pregunta. Eh, la adquisición de, de un CRM, la gestión de la información en la empresa, ¿puede aplicar a gastos de gestión? No. No, porque eso, tenemos que hablar sobre la oferta exportable, ¿no? Salvo que el CRM sea una certificación, que no es una certificación, eso es un software, eh, que específicamente el mercado lo demanda, o existe alguna regulación que exige, de alguna forma, así como lo dice acá, ¿no? Es exigido por el cliente o por el sector, o tiene alguna normativa. ¿Qué normativa? Un CRM, que yo sepa, no, no he visto en lo que son eh, servicios, no he visto ese, ese tipo de gastos. Esos son gastos de la empresa, las empresas los tendrían que adquirir con fondos propios. Este fondo es para la oferta exportable, para todo aquello que va para el extranjero, ¿no? lo que consiste en desarrollar la oferta para el extranjero, no para un, un bien de la empresa. ¿Cuánto se podría poner de presupuesto para el tutor y gestor exportador? Bueno, esta pregunta es muy similar al. Sí, es como lo dije hace un ratito, un compromiso. Eh, lo siguiente es acerca del cofinanciamiento, eh, ¿podrías explicar eh, los porcentajes? Y eh, si solo es monetario también, eh, el caso de la. Solo es monetario, en el caso de. En el caso de PAI, el aporte es solo monetario, no hay aporte no monetario en este fondo, solo es monetario. Y aquí al principio les estaba mostrando un ejemplo: modalidad 1, modalidad 2, modalidad 1, los proyectos eh, van hasta 15 meses, el cofinanciamiento máximo es de hasta 70 mil soles, que representa un 90% del proyecto, la contrapartida económica, o sea, es 7.800 soles a PROX y eso representa un 10% del monto total del proyecto y por lo tanto el total estaría alrededor de los 77.800, ¿no? Si hablamos nos vamos a los topes máximos, ¿no? Eh, por ejemplo, si hay una empresa que no quiere tomar el máximo y quiere ir por 60, a veces su aporte de cofinanciamiento puede ser menor y eh, obviamente el monto total del proyecto es menor. Lo natural es que todos vayan al máximo, ¿no? Porque la idea es utilizar eh, el máximo del fondo. Y en el caso de la modalidad 2, que también va por 15 meses, su cofinanciamiento máximo es hasta 90.000 soles, que representa el 90%, una contrapartida del 10%, que digamos que sería 10.000 soles, y eso nos llevaría a tener un monto total del proyecto de alrededor de los 100.000 soles como máximo, no en este periodo de tiempo. Como les digo, también va a depender mucho de, de la empresa si va a los topes máximos, o, o a veces eh, bajan un poco y bajan también su contrapartida, ¿no? Pero eso depende de cada empresa. ¿Podría explicar cómo se detalla la información que Incoterm utiliza o planea utilizar para exportar sus bienes? Esto para una empresa de servicios turísticos. Eso es cuando ustedes, eh, si ustedes, yo imagino que es una modalidad que va en emprendimiento exportador, ¿no? Entonces, ahí lo que les sugiero es averiguar eh, qué Incoterm, que son códigos eh, para exportación internacionales, eh, aplicaría su servicio, ¿no? Eh, en caso aplique, obviamente, ¿no? Y lo consideran, ¿no? De eso se trata. Y para eso yo sí si les pido que eso lo pueden averiguar en internet y eso es un poco de investigación que tiene que hacer también la empresa para poder postular correctamente. Uh -huh. Tenemos una consulta acerca de los libros contables. Eh, bueno, explican que tuvieron un problema o tienen el problema para tener este libro eh, al día legalizado. Está legalizado, pero no los folios. Dice. Eh, bueno, hablan de que lo tendrían solucionado en una semana, y la pregunta es si esto se solicita que esté listo antes del envío de la iniciativa de internacionalización. Eh, no, si ustedes lo ven dentro del flujo de, del, del proyecto, dentro de las bases, ¿no? que bueno reitero la invitación a, a revisar las bases, eh, primero se admite la propuesta vía sistema en línea completando, aplicando todo este formulario que hemos visto, ustedes lo desarrollan, luego van a pasar una evaluación, una etapa de acreditación legal que le llamamos ¿no? que es la revisión del cumplimiento justamente de numerales 17 y 18 que son aspectos de índole legal de cumplimiento de bases para postulación en modalidad uno o modalidad dos, luego van a pasar una evaluación externa que está compuesta normalmente por mínimo dos eh, evaluadores externos eh, de Proinnovate, que evalúan la propuesta de forma integral, cada una de las secciones del proyecto, y eh, de pasar esa etapa de evaluación externa, recién en ese momento se convoca la evaluación de libros contables, a empresas que pasen toda esta primer gran etapa, ¿no? Acreditación, legal. es la suma de varias etapas, postulación, acreditación legal, eh, evaluación externa, pasan check con todos esos campos y recién van a libros contables. En libros contables se les va a mandar un correíto, se les va a explicar las indicaciones, para ese momento tienen que tener el tema de los libros contables exactamente como se piden las bases y eh, pasar ese proceso. Ese proceso es rápido, también tiene un plazo que no es gigantesco, es un plazo de evaluación en un tiempo que está determinado y además que está calendarizado, todo está en calendario y respetamos bastante los plazos, así que ahí también los invito a mirar los plazos para que no se les pase nada, pero después de esta revisión del libro se determina... Eh, a comité quiénes son los que pasan y se ratifican o no, ¿no? Para este momento sí tienen que tener todo este tema de libros contables que se pide solucionado, pero para ahorita, para postular, no es necesario. Siguiente pregunta. Nuestra empresa en el 2019 ganó el PAI en la modalidad 1 a un país. ¿Podemos participar ahora en la modalidad 2? Eh, sí, sí podrían postular podrían postular y normalmente ir a otro país o si es que van a potenciar de alguna forma que no han sido regulares en la en el país con el que postularon en la anterior modalidad en el anterior país ¿no? y también hay que ver cómo fue el uso de los fondos ¿no? si tuvieron una correcta ejecución eso también es una de las eh, de las listas de chequeo ¿no? el correcto ejecución Ahí ¿no? Ahí tienen que revisar también yo me imagino que eh, ha ido bien esa, ese fondo así que podrían postular tranquilamente Acá, en otro comentario, la misma persona nos ha especificado que don, la modalidad que habían postulado era la modalidad 2. Eh, habían postulado la modalidad 2 a un país y quieren saber si pueden volver a postular a la misma modalidad, pero a otro país. Modalidad, ah, o sea, habían eh, alcanzado fondos en modalidad 2 y ahora quieren sí. volver a postular a modalidad 2. Con otro país, sí. Pero con otro país. A ver, vamos a, vamos a chequear. Eso, eso acá lo teníamos porque en realidad sí hay una consideración para ese tipo de empresas. Quiero ver si aplica para modalidad 2 porque lo recuerdo en modalidad 3. Pero a ver, solamente permítanme un segundito. Um, me parece que no. Eh, No, no, esta modalidad no. Eh, yo recuerdo que se podía en la modalidad 3. Eh, de igual forma, denle una mirada a las bases si es que algo se me está pasando, pero es igual estoy revisando. Y nos pueden escribir el buzón de consultas, el que teníamos, vuelvo a poner en la pantalla para que lo vean porque está acá al final, el de consultas, punto T, para que no les quede, uy se me fue mucho, que no les quede esa duda, pero igual estoy revisando ahorita. Pero me parece que no. Ok. Uh -huh. Entonces no, no sería posible que puedan consultar uh -huh. nuevamente a la misma modalidad. Vamos uh -huh. a la siguiente consulta. Nos preguntan sobre el currículum vitae de del equipo. Hay un modelo para llenar y también quieren saber si se debe anexar los documentos que sustenten lo indicado. Eh, sí, sí, lo vimos en la sección número A, donde vemos los eh, recursos humanos del proyecto. Eh, hay un formato que es el CV, que está eh, en las bases del concurso, si no me equivoco, es el anexo 5 o 6, es el CV. Y el CV debe ser documentado. Yo les comentaba en este punto que eh, tanto el coordinador como los miembros del equipo deben comprimir lo más posible porque aquí los pesos que se permiten no son muy grandes, ¿no? Porque es una página que alberga bastantes concursos. Entonces, por favor, comprimanlo todo lo posible y súbanlo con sustentos documentado, tanto del coordinador general del proyecto como de los integrantes del equipo técnico. De acuerdo. Siguiente consulta. Eh, si no he realizado exportaciones en algunos años en la postulación, ¿debo adjuntar un documento con valor cero? Y otra pregunta de la misma persona. Si no cuento con certificación alguna, no puedo adjuntar documento, pero el sistema me, me pide que adjunte. Y si no he realizado exportaciones en algunos años, adjunto, bueno, lo mismo, ¿no? adjunto un documento que diga eh, cero. Eh, deben de velar por cumplir el monto de las ventas entonces eh, si tienen cero en varios años, yo no sé si todos los años no porque no en no exportaciones, en exportaciones. Eh, claro si tienen cero en años de exportaciones es modalidad uno eh, si les ha salido ese campo y son modalidad uno eh, han abierto el formulario equivocado no les debería salir eh, y el caso de las certificaciones es un campo requerido y en caso ustedes no tengan uno, tendrían que poner alguno que saben que es necesario, pero que no se lo van a hacer eh, o debería estar en proceso. ¿no? Porque cuando identifican un mercado, yo, porque me, por lo, como lo describen, yo entiendo que están postulando a modalidad 1, pero no estoy seguro Y si fuera modalidad 1, como les digo, ¿no? reitero, no se va a abrir el campo de DAM, de exportaciones. Si fuera modalidad uno, no se debe abrir. Entiendo si se... que, Ajá. si me permites, entiendo por lo que dice, acá. si no he realizado exportaciones en algunos años, entiendo que en algún momento exportó y que por los últimos años no, no lo ha hecho. Ok, y, y ahí también Entender. va el hecho, eh, ahí también quisiera que vea eh, si cubre el requisito de las ventas anuales, ¿no? O sea, me imagino que sí. Eh, para que pueda pasar la revisión, porque si no tiene, si no tienes, bueno, va a tener que poner acá cero, cero, va a tener que describir, ¿no? Y adjuntar sustento, claro, va a adjuntar, probablemente va a entrar a Sunat, al, al aplicativo de aduanet, ¿no? De Sunat, y va a descargar sus Excel y todos sus Excel están en cero, ¿no? Sus PDFs. Entonces los va a poner y van a estar en cero, en cero, en cero, ¿no? pero ahí valide, le recomiendo que cumpla los requisitos de las ventas no que se indican en las bases y los periodos de, de, de haber tenido las, las exportaciones, no porque eso es un requisito legal de numeral 18 o 17. Por ahí eh, revíselo, por favor, el tema de las ventas. no Y en el caso de eh, las certificaciones, si es una empresa que ha, ha tenido exportaciones en algún momento, no sé si de repente los países a los que ha ido no han exigido, no han sido obligatorios, pero debería de contar con alguna certificación, ¿no? no normalmente, al menos las de sanidad, ¿no? Los sanitarios son sí o sí requisitos indispensables para varios mercados, ¿no? Es algo que sea un servicio, y no sé si, si eso es. Eh, de igual forma, ¿no? si quiere ampliar más este detalle y estas consultas, le invitamos a que, a que nos escriba al buzón. Muy bien, vamos con las últimas consultas. Eh, vamos a priorizar las preguntas acerca del formulario, porque eh, como lo ha explicado Sandra, toda la información acerca eh, de qué empresas son elegibles para cada modalidad está en las bases eh, respectivas, no en las bases integradas de la modalidad 1 y 2. Entonces, tenemos acá una consulta acerca de si las certificaciones eh, necesariamente tienen que ser del proyecto o de la misma empresa como la habilitación de SENASA. Eh, normalmente las habilitaciones de certificaciones son para la empresa. ¿No? y a veces las que van a requerir de repente algún proyecto específico o el proyecto que van a sacar a la exportación son aquellos que van a pensar financiar probablemente con PAI ¿no? si es que es una, una certificación internacional sobre todo ¿no? a veces lo sacan con el fondo pero la identifican al menos siguiente pregunta sobre el llenado de la ficha en la sección de equipo la plataforma no nos permite registrar como coordinador administrativo a un integrante del equipo técnico, ya que sale un mensaje de alerta diciendo que la persona ya está registrada anteriormente. ¿Cómo podría registrarlo? Eh, de repente, eh, esta persona ha sobrepasado su porcentaje de participación. Eh, ahí tendrían que verificar cuánto lo han puesto en porcentaje, porque cuando ingresan al, al, al equipo técnico, le sale también un porcentaje de dedicación. Si esta persona es una persona que y eh, pregúntenle ¿no? a esta persona si ya ha participado en otros concursos de, y, o actualmente está en algún otro concurso, en algún otro fondo, ahí también tiene un porcentaje de participación y todos los porcentajes suman. Me ha pasado, he visto proyectos que tienen personas que tienen esta situación. Y cuando eh, son proyectos que están en ejecución y esta persona es parte de otros equipos, ahí se suma, ¿no? Ya suma 20%, 50%. Cada concurso tiene su mínimo de porcentaje, de dedicación. Entonces, de repente pienso que lo que puede estar pasando es esto con esta persona, ¿no? Que ya tiene mucho porcentaje, ya sobrepasó el 100%, ya no hay, ya no hay, ya no hay más de dónde sacar dedicación a más proyectos, ¿no? Eh, entonces, no podrían ponerlo en más funciones. Pero si ustedes ya le consultan y él sabe o esa persona sabe que no está en otros proyectos, no tiene más proyectos, han visto que en su porcentaje de dedicación no diga 100%, que diga, no sé, 20, 30, ¿no? Eh, pero aún así les sale el error, por favor, un screenshot y nos escriben al, al buzón de eh, consultas y principalmente al buzón de soporte, que es soporte-bajo, Sistema arroba pero .p. Escriben ahí, le copian a consultas y envían esa captura de pantalla con el error y piden que por favor los apoyemos a revisar. Háganlo eso sí antes de que cierre la plataforma. No vayan a reportarlo cuando ya estamos al borde del cierre o 10 minutos antes o 5 minutos antes. Del... Ni media hora antes, diría un día antes por lo menos. Para, poder este, para que no haya ningún inconveniente ¿no? y se pueda solucionar, si es que le sigue saliendo ese error. Uh -huh. Dice, ¿cómo puedo sacar el reporte de SBS, pero como empresa? No, no aparece la opción. Eh, como les digo, no tendrían que verlo en la misma página de la SBS, ¿no? No, o googlearlo, ¿no? vamos a ver si lo puedo ver de desde mi teléfono, pero es algo que lo, lo tienen que hacer ¿no? como empresa, señores. Yo no, no voy a poder saber decirles cuál es el paso a paso, porque no depende de SBS de nosotros, ¿no? Entonces, es, es cuestión de averiguarlo. Vamos con la última, las dos últimas consultas. Eh, ¿Es válida la certificación de origen? Eh, si es un requisito indispensable, sí, claro. Si es un requisito del mercado, que necesita el mercado, Sí, claro que lo pueden colocar. Si es un requisito del mercado de destino, ¿no? Si es valorado por el mercado, donde van a ponerlo? donde bien piensen llevar el producto o servicio? O si es una un certificación valiosa para ustedes, ¿no? Una certificación que ustedes consideran valedera. La última pregunta. En el caso de la ficha de constitución, ¿se sube la minuta? Eh, la minuta de constitución la partida de constitución eh, si no me equivoco eh, son el mismo documento eh, pueden preguntarlo con, con sus asesores contables probablemente para que no incurran en un error eh, sobre el otro reporte sí, ya lo mencionó Sandra anteriormente puede ser Infocor, Sentinel y SBS también como otras opciones de preferencia SBS porque es lo que dicen las bases. Ok, entonces ya con eso hemos terminado las consultas que teníamos en el chat. Hay algunas también referidas a la grabación de esta sesión. Sí, se las vamos a hacer llegar a través de estos correos electrónicos. Y también está eh, la transmisión en vivo, seguirá alojada en nuestro Facebook, así que pueden acceder también por ese lado. Este jueves, sí, un día antes de, del límite de, para postular. Vamos a tener un último taller ya exclusivo para las empresas que cuentan con el formulario eh, iniciado en el sistema en línea. Entonces, todos los que ya tienen su formulario en el sistema de Pro Innovate van a poder conectarse a este taller el día jueves a las 4 de la tarde. La invitación también les va a llegar a sus eh, correos electrónicos. Y eh, creo que me están dejando una consulta más. Eh, es se puede adjuntar la minuta y vigencia es lo que quieren saber pero ahí no, hay... se pide vigencia, no se pide vigencia se pide ficha ok, entonces ya con eso este, hemos respondido también esta, esta última pregunta agradecemos a todos los que se han conectado esta tarde. Gracias Sandra también por la explicación y por la atención a las consultas y nada. Eh, nos vemos en el taller del jueves. Eh, les va a llegar la invitación a sus correos electrónicos y esperamos sus postulaciones antes del 19 de mayo eh, como límite. La hora es una de la tarde. Entonces Es importante que puedan enviarlo antes de esa hora para evitar cualquier problema. Muchas gracias Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sandra. Muchas gracias. Hasta luego.